Rápido todo rápido todo prohibido todo prohibido ya se va a acabar todo prohibido todo cortado y también ¿Eh? ¿Eh? la policía todo es mentiroso ¿Me la policía es un peri ahora prohibido hablar también claro, chile de puta puede ser eh Mauricio no se puede hacer nada en la ciudad. Sí, lo que decís es verdad. Vamos a esperar que se vaya, que venga otro. Sí. Que, venga, que venga otro y, y que Que saque lo... los carteles y eso, todo prohibido, prohibido, prohibido, pará. Y también que saque los carteles.